Hola, bienvenidos. En este tutorial hablaremos sobre cómo crear el perfil dentro de Mendeley. El perfil dentro de Mendeley, o sea, Mendeley como gestor de referencias es importante porque también genera una hoja de vida con potenciales contactos para investigación y financiación. Eh, lo que deben iniciar aquí es buscando en el buscador web, está el, la opción de Mendeley Profile, y una vez ingresan en ella, deben darle la opción de crear una cuenta. Entonces, como yo ya estoy registrada, entonces eh, pues me, ya me muestra una información, pero para quien lo hace por primera vez, le va a aparecer una eh, pantalla similar a la siguiente. Entonces, aquí tiene una bienvenida y le da la opción de crear una cuenta. Aquí les va a pedir un correo electrónico, una contraseña y eh, les va a pedir una información sobre, eh, digamos, su filiación institucional y les va a pedir eh, algunos, algunos datos personales adicionales. Una vez ustedes han completado esa información, van a, a, a, a activar la cuenta con su correo y les va a aparecer este, este tipo de pantalla, ¿cierto? Pueden, ustedes pueden colocarle una foto, entonces aquí eh, en, la, en la configuración, pues uno va a colocar sus datos, entonces su correo de referencia, información completa, el tipo de cargo que tiene, ¿sí?, Vean que uno puede colocar también la opción de ser eh, estudiante en los diferentes niveles, investigador, otro, por ejemplo, si uno es un profesional vinculado a una ONG, etc. Entonces, uno coloca cuál es su disciplina principal, ¿sí? Eh, y esto lo puede estar actualizando, puede cambiar la configuración de de su contraseña, o puede definitivamente terminar la cuenta de Mendeley eh, para, pues, para salirse del sistema. Entonces, esos son los datos de cuenta. Eh, aquí les va a aparecer un espacio que explica pues, cómo, qué tanto se está utilizando del Mendeley, eso está en suscripción. En privacidad pues uno puede configurar para que el perfil de uno pues lo vean todas las personas, eh, también eh, puedo activar que las personas eh, me puedan seguir, ¿cierto? Entonces, eh, yo le puedo dar activar, también puedo eh, darle que sea visible ante otros, eh, digamos, no ser visible ante sistemas de búsqueda de perfil. Entonces, pues, uno lo que busca es eh, activar estas opciones para que, eh, digamos, solo ciertas personas lo vean, pero pues no tiene mucho sentido porque la idea es que esto sea público. Eh, en cuanto al perfil, eh, van a aparecer actualizaciones con respecto a eh, las nuevas publicaciones que yo haga. Entonces, esto lo mejor es dejarlo automático. ...para que de una vez se vaya alimentando y no tener que hacerlo de manera manual. Eh, en cuanto a las notificaciones, pues yo puedo activar algunas eh, notificaciones, por ejemplo, sobre eh, financiación de proyectos, sobre artículos para leer... ...como una especie de boletín de Mendeley, también si alguien me, me está siguiendo mi trabajo, si alguien quiere ser mi seguidor o si alguien me menciona, también si me envían invitaciones para unirme a un nuevo grupo, y eh, si eh, ha llegado una nueva publicación mía, entonces pues digamos que esto se puede dejar en automático, y aquí hay otra parte que tiene que ver con las eh, preferencias de trabajo, entonces yo puedo aquí subir mi hoja de vida, obviamente en inglés, y eh, esa hoja de vida en inglés, pues, la, la, la puede exhibir y el otro, el, digamos, uno puede dejar para que las personas puedan ver mis preferencias de trabajo y la hoja de vida eh, incluida. Entonces, pues, si uno está buscando un empleo, pues, efectivamente, deja esta opción activa como sí. Entonces... Eh, también puede uno decir, no, yo no quiero trabajar con X empresa, entonces aquí lo puedo eh, incluir. Le damos guardar. Entonces, obviamente como yo no coloqué aquí mi hoja de vida, pues está diciendo como, oiga, no está su hoja de vida. Entonces, deben incluirla para, para que efectivamente se haga el registro. Entonces, el... En cuanto a facturación, pero pues eso ya es del servicio de Mendeley, también uno puede configurar aquí datos sobre pagos y, y transacciones para comprarles a ellos libros, comprarles artículos y todo esto. Entonces aquí uno puede registrar una, una tarjeta de crédito y otros medios de pago. Y también uno puede eh, adicionar... Eh, apps, aplicativos, que pues les sirvan a uno para algún interés específico. Eh, en cuanto Esto, aquí arriba en el panel hay como una, una parte como de noticias, ¿sí? Muy similar a lo que pasa como en Instagram o en Facebook. Entonces aquí va registrando, por ejemplo, eh, dentro de, tenemos una biblioteca compartida para un proyecto, entonces aquí me está avisando que parte del equipo de trabajo eh, ingresó una referencia a esa, esa biblioteca de trabajo. Aquí también me eh, eh, muestra, el, digamos, ¿cuáles son, cuál es la biblioteca que yo tengo, yo la tengo creada, el tutorial para creación de biblioteca también lo pueden acceder en, en la sección de videos. Y el, también hay una sección de sugerencias. Entonces, estas sugerencias lo que hacen es eh, mostrar mis recomendaciones con base en mis consultas, en mis lecturas, pues, eh, libros, artículos, etc., de acuerdo a los, eh, digamos, al comportamiento de búsquedas que yo tengo dentro de la, dentro de, de la, de la plataforma. Me muestra aquí también los grupos, entonces los grupos que yo tenga para compartir mi biblioteca. Set de datos, por ejemplo, en revistas grandes a uno le piden que uno entregue el set de datos original que da soporte a a su proyecto, a su artículo. Entonces, aquí eh, uno puede crear un repositorio para sus datos de campo o puede consultar los repositorios para o de otros investigadores. Entonces, por ejemplo, aquí es para crear y aquí para buscar. Eh, en cuanto a, a la parte como laboral, él también tiene una opción de carrera o profesional, en la cual uno puede configurar alertas de empleo, eh, adicionar modificaciones a su hoja de vida y, el, digamos aquí, de acuerdo a las disciplinas en las cuales hay trabajos, se los muestra uno. Entonces, por ejemplo, eh, aquí en la parte de agricultura y biología, pues hay una serie de opciones, por ejemplo, de becas postdoctorales hay diferentes tipos no entonces eh, por ejemplo en microbiología microbiología hay muchas 1.400 ofertas pero pues están separadas entre si es para trabajar como profesor si es para ser líder de un grupo de investigación si es para ser gestor de proyectos eh, trabajar en, en diferentes eh, actividades profesionales ligadas con el área, becas postdoctorales, si es para ser director de una empresa con base en microbiología, para ser investigador, para ser vendedor, para ser eh, investigador senior, para ser técnico de laboratorio, etc. Entonces aquí ya me prefiltra de esas 1.400 y pico de opciones, pues todo lo que hay. Entonces, por ejemplo, aquí hay una para, para hacer eh, una beca de estudiante. Entonces, miren que aquí eh, me la deja mostrar. Sí. Entonces, el, la idea es que el, también me muestra las franjas salariales, en los tipos de contrato, el tipo de reclutador, o sea, cómo es el proceso de vinculación y los sitios geográficos donde, donde se hace la, la oferta laboral. Entonces, uno puede pues, utilizar toda esta configuración para eh, buscar un empleo que sea de su interés. Obviamente, pues, ellos muestran de todo el mundo y, pues, eh, los de Latinoamérica son menos. ¿sí? Esta opción de funding es para encontrar oportunidades de financiación para los proyectos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar en ciencias ambientales, aquí me da la opción de encontrar toda una serie de convocatorias que están relacionadas con eso. ¿sí? Entonces, eh, eh, cada una aparecerá con sus términos de convocatoria y sus requerimientos y yo me puedo presentar en la que eh, considere que me puedo organizar, o sea, me puedo presentar o, o me adecuo más de acuerdo a mis intereses. Y hay una opción de búsqueda para artículos, para personas, para grupos, etc. Y eso me permite, pues, eh, entrar en contacto con las personas y, y y digamos hacer búsquedas. Entonces, supongamos que yo voy a buscar aquí un investigador es de referencia en, en la parte como de ordenamiento y, y también de, de estudios de ecología del paisaje. Entonces yo le puedo, yo lo encontré acá, entonces le puedo decir yo quiero seguir las publicaciones de él. Entonces le doy following, muy similar a lo que se veía en ResearchGate y en otros portales. Y con eso cada vez que él publique un trabajo, pues yo puedo, yo voy a recibir una notificación y puedo estar enterada de él. Y eh, aquí si ustedes ven como, como es un investigador con muchísimas publicaciones, más de 36 mil citaciones, eh, a, les aparece el índice H, ¿cierto? Que lo que me está mostrando es eh, cuántas publicaciones de él son citadas en, en el periodo de análisis eh, y sobre todo si es eh, H5, H10 en 5 años, en 10 años dependiendo y cuántas eh, son citadas más de 5 veces entonces tiene bastantes y yo puedo consultar por ejemplo el impacto de su trabajo, entonces pues tiene unas estadísticas espectaculares eh, ¿Cuántas publicaciones tiene? Pues él tiene muchísimas, ¿cierto? Aquí no le aparecen sino 20, pero pues probablemente es... Ah, no, mentira, 602 O sea, él tiene muchas publicaciones y cuál es su red de contactos. Entonces, supongamos que si yo eh, quiero entrar en contacto con él o una persona que trabaje con él, lo puedo hacer a través de, del contacto con su eh, equipo de coautores, y listo, eso sería como la estructura del Mendeley Profile, espero que les haya servido de ilustración y nos vemos en la próxima.